sigues con tu amor amado mío por un vasto río de misericordia ese corazón que late desde siempre resonando fuerte como la aurora me resigno simplemente a tu mandatos, El candor de tus palabras me devora, el murmullo cuando dices que me amas. Ya no aguanto más el alma se me desparrama y que tu gracia se me adentre en las venas.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 En tus manos pongo yo la vida entera En mi cuerpo siento ya la primavera Germinando como flor en la ladera El amor que cosecha su quimera Y me resigno simplemente a tu Mandatos, el candor de tus palabras me devora. El murmullo cuando dices que me amas, y ya no aguanto más el alma se me desparrama, y que tu gracia se me adentre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 se me adentré en las venas y que no sepa yo Jesús si es sangre o tu